Con una cartelera de ocho artistas nacionales de diferentes géneros, juegos mecánicos y otras atracciones, inicia este jueves las patronales Santa Ana 2018. Así lo explica el miembro del departamento de eventos del ayuntamiento de este municipio. No, no, no, nosotros pertenecemos al departamento de eventos eh, donde se está invitando el pueblo franco-macorizano que hoy estará en tarima Chiquito Timbán con una buena seguridad, son 50 policías municipal más 30 y algo eh, nacionales que vienen hoy para la seguridad del pueblo franco-macorizano, que esta noche y toda la fiesta a patronal, horas, a partir de las 8 ya, hoy la tarima se enciende con Chiquito Timbá. En tanto que comerciantes que desde tempranas horas de la mañana de hoy tienen sus casetas instaladas, esperan las celebraciones transcurran de forma favorable. Sí, que lo venden mucho, claro, a veces están buenas patronales de año. ¿A qué usted dedica? ¿A la venta de qué? A la venta de tragos. Se venda mucho, que se venda, se venda. ¿Verdad? ¿Qué usted vende? ¿Qué usted va a vender? Trago. ¿Trago? Que vengan muchos niños y que se den buena la fiesta. Y espero que no se me lío. Lo único que los carritos no lo, no lo quieren aceptar aquí. ¿Cuál es carrito? ¿Lo Los carritos de bebida. que tenemos que trabajar en carpa. Pero nosotros no estamos, no estamos preparados para trabajar en... ¿Cómo te digo? En carpa. No estamos preparados para trabajar en carrito